Bueno, los intercambios implican darte el tiempo para encontrarte con otros, rescatar y estar atento a las opiniones, a reconocer conceptos, prácticas, eh, saberes y variables de un mismo tema que a todos nos coloca aquí, en este caso el tema de la reconstrucción en general, pero con una perspectiva de producción social de vivienda y del hábitat, y encontrarte también con amigos, con quienes podemos compartir, no de ahora, sino desde hace mucho, y qué rescato. Eh, la visita a San Mateo del Mar, eh, para mí es, sigue siendo un shock, que no termino de acomodar, porque... Eh, me parece que hay una ausencia de la autoridad municipal y esa ausencia podía tener otro papel eh, por ejemplo de aglutinador de todas las prácticas que han llegado a ese municipio desde el que va y dona, desde el que quiere ser bonito y cree que es bonito repartiendo este, despensas hasta otros que tienen algunas otras intenciones de vincular, de mirar políticas públicas, de intervenir en el espacio público, de reconocer las necesidades habitacionales, rescatar tradiciones, partir a eh, considerar a la población. Eh, podría haber otra, otra manera de aglutinar todas esas prácticas. Y me parece que ese podría ser el papel del municipio, porque no puede ser el papel de eh, entes externos eh, y sientes que colaboran a una idea global. Ese, ese para mí es como una primera llamada de atención en todas estas prácticas eh, que, que están ahí, que han sido muy importantes. Y eso me lleva a pensar que tanto todas las prácticas, no quiero decir que ni una sea mejor o peor, sino cómo todas esas prácticas debían ser parte de un, de un mosaico que termina siendo una, un conglomerado, una unidad, una amalgama de posibilidades que se potencian y que proponen en una otra escala. Ese sería como uno de mis aprendizajes eh, importantes. Otro tema que por las condiciones en las que hemos participado no está apareciendo es el tema del tiempo y del costo de las intervenciones y eh, como un factor de medición de distintas prácticas que podría ser un indicador este, incluso de resultados que se sumaría la parte cualitativa que es la que más nos gusta, los referentes de la coalición internacional para el hábitat y de la producción social de vivienda.